El micrófono, el micrófono. Enciende el micrófono. Eh, el micrófono. Economista. El micrófono sí. No. No, no se escucha. No lo escuchamos, eh, economista. Hay algún problema. Hay algún problema ahorita. Ahora Ahora sí. Ahora sí lo escuchamos. Ahora sí lo suyo. Estaba prendido el micrófono, pero tal vez mi teléfono, porque tuvo esta entrevista y hubo el mismo problema, Yo voy a revisar. Bueno, los saludaba a usted, don Luis, Marcelo, a Radio Capital, a Puerto Viejo, a Maraví, querida y querido, y a toda la patria, ¿no? Un inmenso abrazo a todas y a todos. Este, a ver, economista, la, la preguntas caen de cajón. Primero, se asegura que Guillermo Lazo no está preparado para ser presidente de la República, por ello la violencia generalizada, la tierra de nadie, venta de cargos públicos, abandono de los servicios básicos, la destrucción de la infraestructura y general la desinstitucionalidad del país. Esto, aquí, esto es tierra de nadie. Pero otros piensan que no es así. Consideran que lo que está haciendo Lazo es aplicar los fundamentos del neoliberalismo eh, la propiedad privada y la libertad puesto en cristiano destruir todo para que emerge el sector privado como los grandes salvadores y con plena libertad para hacer lo que les venga en gana y sin controles ¿qué opina usted, presidente? -presidente? ¿Por, no, ¿por qué no seguimos escuchando nomás a, a Ana Belén y Víctor Manuel? ¿Ah? ¿a, quién? ¿A quién? con la muralla ah, con la sí, muralla. un corazón tendido al sol o de roche cantado por Ana Belén una de las mujeres más talentosas que hay son de mis artistas favoritos. Así. para alegrarnos el día, no amargarnos porque es terrible la situación del país mira, no son contradictorias las dos opciones que has presentado, no son excluyentes no está preparado para gobernar y sinceramente eso me impresionó, uh -huh. cuando perdimos la elección de 2021 dije, la derecha se va a 40 años en el poder porque está gente 10 años buscando el poder, ha manejado un banco importante, sabe cómo gobernar resultó un inepto completo, pero completo, lo cual también nos dice la calidad de, de empresarios banqueros que tenemos, ¿no? Y eh, el neoliberalismo es eso. Es el sistema más absurdo en la región más desigual del mundo. Estos es liberales y neoliberales de Kermés. Porque la condición fundamental para que en algo, si alguna vez ha funcionado, funcione el liberalismo, es igualdad de oportunidades. Pero el liberalismo y neoliberalismo en la región más desigual del planeta como América Latina realmente es locura es solo la parafernalia para defender sus intereses, porque con el no se meta a nadie, no estado, competencia, sabe ser quien pueda, ¿Quién le va a prevalecer? Lo más fuerte, y no se engañar, nos hablan de libertad, ¿Qué libertad hay cuando te asesinan saliendo de tu casa? Un prerequisito para la libertad, sin ecuanón, es la seguridad, y por su torpeza, su mala fe, han destrozado la seguridad del Ecuador, pero además, esto es un mensaje muy importante, joven porque es el dilema ideológico para ellos la libertad es la no intervención que Chito Vera, ¿cuánto pesará? 70, 80 kilos, en frente a un luchador, a un, a un peleador de 200 kilos sin árbitro, esa es la libertad la no intervención para nosotros, los republicanos los progresistas, la libertad es la no dominación, y para que no te dominen, debe haber igualdad de oportunidades, educación, salud para todas y para todos, y para eso se necesita la intervención del Estado la acción colectiva la sociedad presente entonces, no son cosas contradictorias no estaba preparado para gobernar y el neoliberalismo es el sistema más absurdo para una región como América Latina y solo está, es un discurso tan solo para defender sus intereses para que prevalezca el más fuerte y los más fuertes son ellos, el capital financiero el capital en general este economista, yo hace unos minutos conversamos aquí en esta mesa de diálogo y recordaba el Caracazo de Venezuela Aquí hoy día se ha fortalecido, por ejemplo, la seguridad en los hospitales. En un hospital aquí en Puerto Viejo hay 10, 12, 15 policías privados para que la gente no ingrese. Pero llegará un momento dado que la gente puede saquear este país. No habrá tienda, ni, ni supermercado, ni botica que, que, que quede en pie por la desesperación que se siente en todo el país. ¿Y recordaba al caracaso lo que le pasó a, Can, a Carlos Andrés Pérez precisamente por, por aplicar un, un programa neoliberal en Venezuela? Y fue el principio del fin de Carlos Andrés Pérez. Sí, la situación está llegando ya a límites insostenibles. Hay indignación también porque se ve que no es falta de recursos, sino que malas prioridades. Explota un barrio en Guayaquil, pero mandan a la policía a rodear a la supervivencia de ese ¿Para qué? Para imponer el supercente de bancos que ellos quieren porque quieren rifarse el Banco del Pacífico, eso es todo O sea, es claro que están defendiendo no a la ciudadanía, no al bien común sino a sus bolsillos Entonces, La gente está indignada, yo les pido guardar la cordura entender que el arma que tenemos es el voto que no nos debemos engañar nunca más como nos engañaron a muchos en el 2021 porque con plazo les decía yo creía que estaba más preparado para gobernar pero que era un mentiroso, un farsante, era un mentiroso, un farsante Acuérdate todo lo que prometió en la campaña, darle la vuelta a la Virgen del Panecillo en Quito, que todos los chicos pueden estudiar lo que les la gana cuando les la gana y todo gratis, que se iba a duplicar la producción petrolera, que resolvía los problemas del país en 100 minutos. Claramente era un farsante Entonces, que aprendamos esta experiencia y entendamos que el principal, la principal arma que tenemos es el voto y hay que aprender a votar. Ahora, yo creo que la situación es insostenible. Están acabando con la patria, la inseguridad ya es demasiado, ya es demasiado sea la base de todo bienestar, la seguridad, la base de la libertad. ¿Cómo puedes hablar de libertad? Estos neoliberales de Kermés, si no hay seguridad, pues, ¿qué libertad tiene el, eh, los hijos de las familias portovedenses de salir a la calle y se lo van a asesinar? Entonces, ya no nos debemos engañar con esos discursos vacíos. Yo creo que la situación es demasiado grave, hay salidas constitucionales, lazo tiene que irse constitucionalmente a la casa, y no necesariamente. Si anticipa elecciones, él puede ser candidato si tiene confianza en lo que está haciendo si lo está haciendo también va a tener el favor del pueblo ecuatoriano saben que lo arrasan en las urnas que nunca más va a ganar ni, ni el comité padre de familia de la escuela de los hijos entonces prefiere derrumbar hundir el país a poner en peligro su carguito pero temo que la solución es la situación es insostenible y la solución es o juicio político este señor que hay motivos más que suficientes, revocatoria del mandato por consulta popular o si tiene un atisbo de decencia y responsabilidad todavía, que anticipe elecciones para dar una salida constitucional y democrática a la tragedia que vive la patria. llegas le saluda. Economista, es bueno saber de después del COVID usted se encuentra en buen estado, de salud, según es notable verlo. Para muchos de pronto es alegre, para otros de pronto no tan noticia alegre ver que se Para los odiadores, hay peligro que me sale. <ríe> Ese es el peligro. Economista, ¿Cuáles son las causas por, qué, por las que un gobierno sucumbe frente a la inseguridad, al sicariato, lo que sucedió en Guayaquil, algo sin nombre, sin historia en el país? ¿Cuáles son las causas? Y van a hacer una comparación. Usted, usted es un ex presidente de la República. ¿Había ministerios tales por los que el Estado hoy por hoy ha sucumbido frente a esta situación? Marcelo, es evidente. La causa remota es la situación económica y social. Ha subido desigualdad, ha aumentado la pobreza... Por primera vez con nosotros la pobreza extrema se citó en un dígito, hoy es el doble. ¿no? Hay falta de empleo, volvió la migración. Cuando usted no tiene nada que perder, porque él lo perdió todo, de empleo, de dignidad, todo. tres mil dólares para asesinar a alto. y Ya que hablamos de sicariato, mi abrazo solidario a la familia de Gerardo Delgado, imagínense. Se asesinan periodistas. Si eso hubiera ocurrido en mi gobierno, ¿saben cuáles serían los titulares? Como que si no pasa nada en Ecuador. Mi abrazo con todo el cariño del mundo a la familia, a los amigos de Gerardo Delgado. Entonces, la causa remota, sí, es la desigualdad, la pobreza, la falta de oportunidades. Las causas más cercanas destruyeron la institucionalidad del país. Porque incluso, sin, sin institucionalidad, cuando usted tiene... Aquí en estos países no es que tienen grandes sistemas de seguridad, Dinamarca. Pero a nadie le interesa, pues, asesinar por dólares, robar, no hay cerca de las casas, porque hay, son una gran clase media, porque todo el mundo tiene razonable nivel de vida. Pero fundamental, las cosas remotas... Son las condiciones socioeconómicas que se han deteriorado salvajemente en Ecuador. Frente a eso se requiere institucionalidad fuerte para combatir la seguridad, la inseguridad. La destrozaron por odio a Correa, por hundir una época de la Revolución Ciudadana, no le importó hundir al país. Aplaudía a un farsante como Moreno cada vez que destruía las cosas. Empezó destruyendo, dijeron que el Estado era obeso, cuando había toda una lógica en el Estado. No hay Estado obeso, flaco, es el Estado que se necesita. pero teníamos un Ministerio Coordinador de Seguridad, lo eliminaron, bravo. Hicieron que armar la correa. ¿Cómo reduce la burocracia? Hoy llevamos lágrimas de sangre. Ese ministerio del coordinador de seguridad. ¿Acaso la seguridad es darle más pistola a las policías? Seguridad e inteligencia. Seguridad es 911 Seguridad es Fuerzas Armadas. Seguridad es eh, policía. Seguridad son las comisiones binacionales de fronteras que tenemos con Colombia para cuidar la frontera común. Seguridad e inteligencia en las cárceles para evitar eh, anticiparse lo que van a hacer los mafiosos. Todos lo destrozaron. Entonces, coordinaban. El ministerio que se llamaba Coordinador de Seguridad, que era un ministerio sin cartera, también engañaron en eso. La burocracia, ¿cuántas personas han sido? 15, 20, si eran coordinadores. Por el contrario, ahorraban burocracia porque evitaban duplicidad de función. Ya lo han retomado. Para no quedar mal, le llaman Secretaría de inteligencia de Seguridad, pero exactamente lo mismo, lo dice el decreto. Tendrá las mismas funciones que el Ministerio Coordinador de Seguridad, pero ¿cuántos años perdieron? ¿Cuánta sangre ha corrido? Y ponen un inepto al mando de Gordoni, o sea que no va a servir de mucho. Destrozaron el Ministerio de de Seguridad. Habíamos dividido el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Interior solo dedicado a la seguridad ciudadana y una Secretaría de Política que contacto con la Asamblea, gobiernos locales, etc. Para darle poder a María Paula Romi, que nos persigue, que reparta hospitales, compra conciencia, todo lo unificaron de nuevo y se preocupó de toda esa señora, menos de la seguridad ciudadana. Ahora vemos las, las consecuencias. Ya volvieron a separar el Ministerio de Interior de Política, del, eh, del cargo que tiene Jiménez, pero cuando ya ha corrido tanta sangre. ¿no? Destruyeron, eliminaron el Ministerio de Justicia, encargado de la rehabilitación social. Las cárceles eran modelos para América Latina y el mundo. Teníamos hasta universidad en las cárceles. Los delincuentes estaban ocupados en, en estudiar. Ahora miren los motines que existen, las centenas de muertos son una vergüenza a nivel mundial. Destrozaron el ECO 911, el sistema de seguridad integral más moderno y completo de toda América Latina, más que en Brasil, Argentina. Países con mucho más desarrollo relativo que el nuestro. Pero no funcionan ni las cámaras. Ya no hay taxis seguros, ya no hay botones de auxilio, nada. No les interesa el país. Destrozaron inteligencia. Dijeron que nosotros habíamos creado un aparato de persecución. Nosotros no creamos nada. Unificamos todos los aparatos de inteligencia que tenían. Policía, fuerza terrestre, fuerza aérea, fuerza naval. Y lo pusimos como debe ser en una democracia bajo mando civil. Vinieron, destrozaron todo por odio a Correa y ellos sí lo utilizaron para perseguir y ya como te decía, no hay inteligencia en las cárceles, y tenemos dirigiendo la inteligencia un inepto como Coe, experto en contrainteligencia, pero no por ser contrainteligencia en sí mismo, sino ser opuesto a la noción de inteligencia, porque el tipo más limitado no puede ser. Pues por odio a Correa destrozaron todo, y hoy lloramos lágrimas de sangre, y son tan hipócritas que dicen que hemos pactado con los narcotraficantes que hemos realizado diez años, para que ellos les explote cinco años después de que nosotros hagamos el poder. ¿Quién puede creer tonterías así? Bueno, el fanatismo y el odio que han sembrado en ciertos corazones es tan grande que algunos lo creen. Pero bueno, ya esa gente puede creer cualquier cosa. Para la gente sensata del país, las causas remotas, las condiciones socioeconómicas y las causas próximas de la inseguridad que vivimos destrozaron toda la institucionalidad de seguridad que nos puso como el segundo país más seguro de América Latina y hoy somos el tercer país más inseguro de América Latina. Economista Rafael Correa, ¿cómo está? Buen día. Carlos Lorceño le saluda. Economista, Ecuador en un Estado de Derecho, ¿verdad? ¿Se puede llamar democracia al momento que vivimos acá en el Ecuador, economista? De ninguna manera, y no lo hemos entendido. Pues la democracia nos ha robado desde 2017. Cuando Moreno ganó con el programa de gobierno de la Revolución Ciudadana, lo tiró a la basura y aplicó el neoliberalismo y nos destrozó. Y ay, no, es que hay que esperar cuatro años y las nuevas elecciones... Esta gente cree que democracia son elecciones, democracia es un conjunto de cosas, le da la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos, por ejemplo, la consulta de mañosa, no, no, ganó el sí, ¿acaso es la dictadura de la mayoría, es la regla de la mayoría en reglas preestablecidas llamadas Estado de Derecho? Y esa consulta de mañosa destrozó el Estado de Derecho, no tuvo aprobación constitucional, había preguntas retroactivas cuando la ley rige para el porvenir, pero no han hecho creer elecciones votar cada cuatro años. No, señores. Y elección es que yo voto, no por una cara, no por un apellido, por un proyecto político, por un programa de gobierno, y si me estafan con ese programa de gobierno como hizo Moreno, como está haciendo Lazo, que mintió a diestra y siniestra, eso es un fraude democrático. Un gobierno así, en países desarrollados como Bélgica, no dura dos meses, porque lo mandan a la casa por mecanismos constitucionales. Mecanismos constitucionales que ya tenemos en Ecuador, revocatoria de mandato, juicio político, anticipación de elecciones, que se debieron aplicar con Moreno, y hubiéramos evitado tanto durar durante el COVID, decenas de miles de muertos por inertitud la corrupción de ese gobierno. Pero como perseguía a Correa, lo mantuvieron a sangre y fuego en el cargo, y miren las consecuencias. Y lo mismo pasa con Lazo, lo quieren mantener por todos los medios, pese a que nos está destrozando. Eso no puede llamarse democracia. El engaño que vivimos el irrespeto al Estado de Derecho, evitar la posesión de un superintendente de banco. Diez días tiene el orden de escarcelación de, de Jorge Glass y no le dan la libertad porque no le hagan a este tipo. Jorge Glass es un secuestrado, técnicamente un secuestrado por este gobierno. Que pues no le podemos llamar democracia a este fraude democrático, a este irrespeto al Estado de Derecho y tenemos salidas constitucionales democráticas que tenemos que aplicar o nos aniquilan como país. Y eso es juicio político, revocatoria de mandato anticipación de elecciones. Eh, eh, eh, economista Entrando en materia Usted está a 10.000 kilómetros de distancia O sea, todavía no habíamos entrado en materia que es lo que hemos hecho todo este cuarto de hora que hemos hablado? Acaloradamente ese, ese es un análisis de, para que la gente Conozca su criterio de lo que está pasando Era peloteo de calentamiento recién ah, es calenta, <risa> Nos estamos calentando Antes de no. entrar al terreno del juego, claro Este, a ver eh, Aquí para definir las candidaturas de eh, su movimiento no, eh, tuvieron serios problemas, hubo, hubo cuestionamientos y toco este tema porque es importante porque en estas democracias nuestras se define todo a través de las elecciones o, eh, hubieron acusaciones de un lado, de otro, se descalificó candidaturas, no, a mí no me admira ni me llama la atención eso ¿No es cierto? Y, y mejor aún en movimientos grandes, de eso en la el correísmo o, o la revolución ciudadana es el movimiento más grande que tiene el país. Incluso ya hemos llegado, nosotros hemos llegado a plantear que deberían de entrar en conversaciones, en diálogo con, el con los pueblos y nacionalidades indígenas, no tanto con Pachacuti, pero sí con los pueblos y nacionalidades indígenas, para avanzar y poder recuperar el país. Ahora, eh, ¿Hasta dónde puede salir golpeado Revolución Ciudadana por las acusaciones de las candidaturas que se han dado, no solamente en Guanabí, sino en algunas provincias del país? Eh, Lucho, yo me sorprendería si no tuviéramos reclamo, porque ahí sí sería preocupante. Esa ha sido la historia de nuestro movimiento, lastimosamente. Y hay gente que habla de que no le hacemos caso a las militancias. No, es que no se puede contentar a todo el mundo. Y si no se los contenta, entonces todo se ha hecho mal. Y hay gente sí, o sea, hay gente bien intencionada, pero también hay gente la otra nociva, que sí, sí molesta, sí molesta porque ya no es autocrítica, sino desconfianza en de la dirigencia. Y eso tampoco lo vamos a aceptar. Yo le pregunto, ¿qué movimiento grande en el país es más transparente y más democrático que el nuestro? ¿Quién hace primario? ¿Quién tiene tanto cuestionamiento y discusión a nivel de redes sociales? ¿Quién, qué, ¿Qué otros dirigentes dan tanta rendición de cuentas a su militancia? ¿Te has escuchado alguna vez Nebot explicando por qué escogió cierto candidato? A Nebot le presentan las encuestas y ese de pin Marín, de Oping a Y nadie le reclama en red. Así es, así es. Así es. Así es. Pero como nosotros somos un movimiento progresista, ¿no? Somos un movimiento democrático, están viendo como buitres que si se pasó la línea roja para caernos con todo. Eso no es ser compañero, eso no es ser militante. Eso no es autocrítica. Es de confianza profunda en la dirigencia. Y ahí sí tenemos un problema grave. Entonces, cuando usted tiene más de once mil candidatos... Por supuesto que se le puede pasar a alguno que no es conveniente. Por supuesto que no se puede contentar a todo el mundo. Y por supuesto que se puede criticar constructivamente. Pero hay gente incluso infiltrada que busca hacer daño. Y dicho dicho esto, eh, bueno, básicamente cada vez que hay elecciones, candidaturas, eh, vienen estos descontento. Lo que le quería decir, además no se entiende porque hay contradicción en nuestro sistema electoral. Por un lado hay que hacer primarias, y hay que respetar lo que dicen las bases y la elección de las primarias. Por otro lado, les ponen cuotas de mujeres, cuotas de hombres. ¿Qué pasa si en todas las primarias en, en cada cantón de Manabí solo salen hombres? Es imposible pues, respetar las primarias. Y si no las respetamos, nos eliminan a todos. eso no se entiende. Por ejemplo, en Guayas, en Yaguayas si tuvimos que poner una mujer para cumplir con la cuota de mujeres. No se me cuántas cuentas críticas por que tal señora de social cristianismo, que dice cuánto querían poner a nuestro director cantonal, pero no se cumplía la cuota de mujeres. Eso no lo entienden y muchos no lo quieren entender. Pero yo sí le hago un llamado a la Militancia de la Revolución Ciudadana y a la ciudadanía en general. Está bien la autocrítica, está bien la crítica, pero otra cosa es la desconfianza, ¿no? Y hay mucho de eso. Otra cosa son los infiltrados. Y otra cosa es ese doble stand. Como somos progresistas, como somos democráticos, allí están como vitres y nos pasamos una línea roja. Y con los demás no pasa absolutamente nada. Ya va, esa no es la forma de construir un movimiento político, esa no es la forma de construir patria. No, yo por eso le decía, a mí no me llama la atención porque los grandes... Eh, ustedes son... Eh, a ver, la Revolución Ciudadana es la mayor fuerza política del Ecuador, aunque no les guste a alguno, ¿no es cierto? Y tenemos un gobierno que aquí en Manaví tiene el 78.7% de rechazo, según una encuestadora peruana. 98.7%, en Guayas y Pichilla un poco menos, pero aquí en Manaví no. Y debe ya estar arañando 90% de rechazo aquí en la, en la provincia de Manaví. Así que no, a mí no me admira que le pase esto a la Revolución Ciudadana. Pero aquí se... A ver, hay históricamente ha habido un problema siempre. Aquí a Manaví le caen dirigentes de Guayaquil, de Quito o de afuera y quieren poner candidatos y ese causó molestia y rechazo aquí en la provincia de Manaví y, y, yo estoy de acuerdo que dentro de esta democracia se han delegado los que tomen las decisiones pero también hubo quejas de que ¿cuáles son los delegados? que el que toma las decisiones es una sola persona o dos personas y el resto de delegados no funcionan entonces había aquí una... Un, por ejemplo, un candidato a la alcaldía a las 11 de la noche era el candidato, a las una de la mañana estaba afuera, a las 9 de la mañana estaba otro. Y se dio una situación, pero bien difícil, aquí en la provincia de Manaví. Y eso, eso, eso ha afectado, definitivamente les ha afectado. Usted también le pone una porción de, de, de, de, de, de, de, de su punto de vista, que yo estoy de acuerdo. Hay oportunistas, hay sabidos, hay sapos infiltrados, hay de todos. Y obviamente. Y con que... todo respeto, Lucho y cariño, tú sabes cuánto adora Manaví. Pero Manaví, en ese sentido, es la provincia más complicada. Dicen Manaba, come Manaba. si ¿sí se elige el mejor candidato, ah, no, pero no ha vivido en Portovía. Ah, no, pero sus hijos estudian en Quito. Ah, no, pero se fue tanto, tanto tiempo al extranjero. Pasó la lista pata al gato. Vea, eh, por ejemplo, aquí nos denunciaron: dice, en Quevedo los Alvarados se creen dueños de la provincia de Los Ríos. También es jodido la provincia de Los Ríos Y es verdad que en Manaví Usted sabe que somos 22 cantones Hasta Los Ríos de las provincias más complicada también ¿Ah? Y yo les pregunto ¿Dónde estaban pues, esos dirigentes? Que ahora se quedan tanto cuando había que poner el pecho a las balas Cuando no querían ni, ni contestarnos el teléfono Cuando todos estaban contra nosotros Cuando la persecución sí. era brutal Que todavía sigue Pero saben que ya están derrotados Porque nadie les hace caso a nivel mundial Cada vez crecemos más en popularidad Pero dónde estaban, ahí sí estuvieron los alvarados los alvarados están perseguidos. inicio uh -huh. Fernando, calumniados, difamados, con juicios penales totalmente injustos. Humberto puso el pecho a la bala cuando todo el mundo brillaba por su ausencia. Ahora todo el mundo quiere ser candidato, ¿verdad? En el 2019, ¿quién quería ser candidato? Todos. Solo, nadie, pudimos, nadie. solo pudimos tener 60 candidatos a alcaldes. A última hora, no ganamos ninguna alcaldía, entre 221 cantones, porque nadie quería ser candidato. Entonces es fácil ver los toros de lejos, ¿no? Recuerda que hace un año, apenas, menos de un año, tenemos partidos políticos pero ya quieren tener primaria con toda la militancia, con voto abierto. Es imposible. Tú. Si ni siquiera tenemos padrones adecuados. Si recién se recogieron firmas, todavía no nos aprueban el nuevo padrón. en cosa de la electoral. Pero nada de eso sabe cierta militancia y se deja llenar algunas veces la cabeza de, de, de desinformación. Yo le pido a la militancia confianza. Una cosa es ser crítico, Todos debemos ser críticos. Otra cosa es de confianza en su dirigente. No puede funcionar un proyecto político si no hay confianza en la dirigencia. Eh, eh, volviendo al tema de, de Jorge Glass, ¿a tanto habrá llegado el Ecuador de destrucción que diga el presidente, nosotros no vamos a reconocer ese habeas corpus? Un habeas corpus, como todos los habeas corpus, porque la función tiene sus propios medios para corregir si es que existiera error u omisión, ¿no es cierto? Que es Obviamente, la Corte Provincial, aquí en la provincia de Manaví, si un juez cometió un error, es la Corte Provincial la que tiene que corregir. Pero que el gobierno diga, yo no voy a reconocer eso y le ordene a los carceleros que no puede salir y que no reconozcan esa orden de libertad emitida por el juez competente. ¿A qué situación estamos llegando ya en el Ecuador? ¿Cómo nos miran en el exterior, este Rafael. No estamos en democracia, estamos en una dictadura. Pero es dictadura de los banqueros tiene el aplauso de la prensa corrupta. Oiga, la orden de, de libertad de Jorge Glass lleva 10 días. Dijeron que había un error en la cédula. Si hay un error se lo subsana, porque lo más precioso es la libertad de una persona después de la vida. No, pusieron el pretexto de eso. Bueno, en pocas horas hubo la nueva boleta ya con el, el, la cédula correcta. Luego dijeron que el bueno tenía competencia. Demostró que el juez tenía competencia. Ya ahora no se apela cuando no se está de acuerdo con la decisión del juez. Se lo mete preso al juez. Lo otro es destituyeron al juez. Y 10 días tiene la boleta de libertad y hombre sigue preso. ¿Pero dónde se ha visto? Ni en la dictadura. Pero como es contra los correístas, no pasa nada. A levantarse, Manadí del Alma, a levantarse con esa fuerza alfarista, Ecuador. Este tipo tiene que irse a su casa. Está destrozando. Ya lo destrozó. Al Ecuador, al Estado de Derecho, a la democracia, a la verdad, a la justicia. El que debe estar preso es este sinvergüenza. No, Jorge Glass... 10 días una boleta constitucional de libertad y sigue preso ¿qué nos pasa? imagínense si hubiera hecho eso mi gobierno ¿qué nos pasa? este eh, a ver yo creo que hay opciones eh, legales está la, la como es la comisión y después la corte interamericana de derechos humanos pero también está Naciones Unidas yo a la OEA no le, no le tengo confianza ¿no es cierto? Eh, pero en Naciones Unidas hasta, dónde, ¿Hasta qué punto se puede denunciar todo esto, lo, de, lo que está pasando eh, eh, en el país? ¿Desde usted? Porque por influjo psíquico usted ha hecho campeón MLE, usted no pudo hacer lo que... Manejé la protesta de octubre de 2019, de y lideró, 2022, y todo por influjo psíquico usted porque era financiado por el narco pactó con el narco Los las cárceles Todo, usted es culpable de todo. Ese que eso estamos de acuerdo. Usted es culpable de todo. Entonces Si se divorcian también soy culpable de yo, Yorma ¿De, ¿De qué? Si se divorcian. Y divorcia. Bueno, pero El Ecuador hoy día es el tercer exportador de cocaína. Nosotros no somos productores de cocaína y si hay alguno por ahí lo cogen porque aquí todo es cerquita. ¿Qué quiere decir? Yo le pregunto a usted. ¿Esa cocaína entra por algún lado para que sea exportada por Ecuador? ¿Tenemos... Sí, pero tú me has hecho dos preguntas importantes. Ya vamos a responderlo al narcotráfico, pero primero las instancias internacionales. ¿Cuál es el problema en las instancias internacionales? Y le vamos a ganar todo. Jorge Islá va a ganar todo. Pero tal vez van a recibir los beneficios sus su, su hijos, sus nietos. Porque todo es tremendamente lento. En el sistema interamericano duran las cosas cerca de 20 años. Es demasiado lento. Entonces, eso es un problema grave. En Comité de Derechos Humanos le vamos a ganar y probablemente a final de este año, principio del próximo año. ¿Quién va a escribir una sentencia por influjo psíquico, horas antes de que me tuviera que inscribir como candidato? Con lo cual hicieron presidente Alazo, porque todo el mundo sabe que si yo era candidato y estaba en el país, le ganábamos la Entonces, les ganábamos las elecciones. Entonces, le vamos a ganar. De acuerdo con nuestra constitución, ese dictamen de Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas vinculante. Lo utilizaron los Isaías para que le devuelvan los bienes de los canes inocentes, pero verás si sí, no hacen caso una boleta constitucional de libertad para un preso. Vamos a ver, pues, qué hacen con un dictamen de Naciones Unidas. Ese es el problema. El sistema interamericano demora el sistema. Las instancias internacionales demoran demasiado y, mientras tanto, acaban de destrozar el país. Con respecto a... Pero le vamos a ganar todo, todo. Tomen nota, por obediencia manavista, tomen nota. Y ojalá se apliquen leyes adecuadas de... ¿Cómo se llama esto? De responsabilidad, que tengan que pagar ellos todo lo que le va a costar esto al Estado por los abusos que han cometido, ¿no? ¿Cómo es que se llama la... La repetición. La Repetición. Con respecto al narcotráfico, ahora resulta que nosotros sacamos la base de Manta en el 2009 para que el 2022 haya narcotráfico y no pusimos radares. Sí es cierto que tuvimos problemas en poner los radares. Contratamos una empresa china que frac fracasó la tecnología, pero en el 2016 tenemos el mejor sistema de radares de, de América Latina. Puede ir a la base en el aeropuerto, eh, ahora se llama José Joaquín Olmedo en Guayaquil, a, a la base de la Fae. Y ahí tienen el sistema de control, el sistema de mando de, de los radares. Es espectacular. Y no debería decir estas cosas, pero tan solo que hay un punto débil en cierta parte centro-sur de la Amazonía, que no es un lugar crítico, pero la frontera, todo estaba perfectamente cubierto por los radares. Pero resulta que ahora que hay radares, en el 2016, por los radares que no tuvimos del 2013, 2012, que nunca hemos tenido radares, ¿eh? Desde que se fue a la base de manta, 2009-2016, esto ahora hay narcotráfico y ahora sí radares. O sea, ¿quién puede creer esa tontería? O sea, estos tipos son unos ineptos, unos inútiles, y sin excluir que sean ellos, no tengo pruebas de esto, es una hipótesis, una conjetura, que sean ellos los que tienen pacto con el narcotráfico, pero ahora tienen radares, ahora tienen los instrumentos para combatir el narcotráfico, y es cuando más narcotráfico tenemos. Es una barbaridad lo que está ocurriendo. Tienen, deben de tener abandonada la frontera norte porque somos el tercer exportador de, de cómo es de... ese fue otro, para que veas el nivel de demagogia ¿te acuerdas que dijeron que habíamos dejado un flanco sin cuidar en Manaví y que por ahí entraban las avionetas y que aplanamos sí, el, sí. el terreno de la región del Pacífico para que aterricen las avionetas de narcotráfico uh -huh. y siempre te, te creen esos muñecos esa historia estúpida, que hay gente que la cree bueno, movieron antitécnicamente el radar que estaba en la frontera, para ponerlo en Montecristi y les estalló, pues, el radar. Debería estar glosado por eso, eso cuesta millones de dólares, y han dejado desprotegida la frontera norte, que es por donde entra el narcotráfico. Pero es la negligencia y la demagogia de este gobierno. Y las Fuerzas Armadas callan, ¿no? Porque son corresponsables de lo que ha pasado. Bueno, ahí eh, eh, cuidan también, por sus ascensos y sus intereses, los, los, los altos oficiales. Deberían cuidar ante todo la patria, si son verdaderos militares, ¿no? Eso se, cree, se les queda en teoría, cuidan es más sus, sus ascensos y sus eh, su carrera profesional, como dicen ellos. Y ve usted, tenemos un ministro de defensa militar que tiene respuesta de violencia. Tenemos un ministro de, del interior que le responde a la delincuencia también solo con violencia. Entonces, eh, nos vamos a ir a una guerra aquí, ¿no es cierto?, pero, pero Lucho, aunque no lo crean, esos son signos terribles de retroceso. ¿Sí? Porque la, la expresión de una democracia es que la fuerza pública armada esté bajo el mando civil. Que conmigo siempre la traición era que un general retirado era el ministro de Defensa. Con nosotros empezamos con civiles al mando y una mujer, Guadalupe Arriba. Se creó el Ministerio de Interior, el Ministerio de Policía, un civil al mando. Hoy, al mando de las Fuerzas Armadas, un ex militar. Al mando de la policía, un ex-policía. Se perdió la democracia. Si una de las expresiones fundamentales de la democracia es la fuerza pública al mando, bajo el mando civil. Hoy volvió bajo el mando militar y bajo el mando policial y tiene sus agendas propias, lastimosamente. Porque, eh, aquí en el Ecuador no hemos visto que hay una re respuesta a la violencia. Por ejemplo, lo, lo, lo terrible que cuando conocí la noticia le pedí permiso a Carlos Iván Alarcón que estaba conmigo, déjame reírme un rato hacen una matanza horrorosa en la cárcel de Santo Domingo y después de unos días dice miren que nosotros en 14 meses hemos, hemos pacificado a los presos en Santo Domingo y ellos incluso nos han entregado sus armas dos pistolas artesanales 32 eh, cuchillos o armas blancas como 40 balas de diferentes calibres un teléfono celular dos cargadores de teléfono celular y el gobierno decía que habían hecho un gran avance en pacificar y que les habían entregado las armas cuando todos sabemos que en las cárceles hay acá 47 pues Presidente ¿Cómo explicar esta situación un gobierno, o es pendejo, o se hace pendejo, pues, este, economista? Esto está corrupto, repartieron las cárceles, repartieron las aduanas, repartieron el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, volvimos al viejo país del reparto. Mira el escándalo de la operación Danubio con José Pón. ¿Por qué no han allanado por la Casa de Lazo? ¿Por qué no han acusado ya de influjo psíquico? Nosotros, por una eh, asistente, asesora corrupta, Pamela Martínez, para salvar a su familia, porque con una empresa que hizo nuestra espalda, vendía favores. ¿No? acusándonos a nosotros, le dieron tres, seis meses de libertad y está libre, la verdadera corrupta y era una asesora de mediano nivel. Aquí estamos hablando de un asesor de alto nivel, amigo íntimo del presidente, de la niñez, Juan José Pons, que ha repartido, van a repartir, pero no pasa nada. Te ve la doble moral, todo es corrupción. En las cárceles se mete hasta un tanque de guerra. Tú dices, ha entregado las armas y celulares. La primera pregunta es, ¿cómo pudieron pues introducir armas y celulares? Porque todo es corrupto, paga y mete hasta un acorazado, hasta un submarino mete en la cárcel. Entonces, se necesita una limpieza total, pero con este gobierno inesto y corrupto es imposible. Nos está destrozando como país. Presidente, eh, eh, economista, en las últimas manifestaciones, el mismo presidente Guillermo Lazo le dio a conocer al país que las movilizaciones fueron financiadas por el narcotráfico. Por ahí, más allá de 18 millones de dólares, apuntando directamente, acusándolo de que esto tiene que ver con usted. ¿Cuál es su opinión referente a este tema? O si de pronto el bloque legislativo de Revolución Ciudadana ha tomado cartas en el asunto, o de manera particular van a presentar alguna denuncia ante la señora fiscal. ¿Y qué, qué es? Bueno, la denuncia está presentada, que investiga la fiscal. Pero ¿para qué perdemos tiempo en payasos y payasadas? Pues si tenemos un mentiroso compulsivo. Que pruebe, que presente alguna prueba. Dijo que iba a presentar pruebas. ¿eh? Estamos esperando. Pero está ridículo. O sea, que el narcotráfico financió las, las movilizaciones y todo el mundo vio que era gente indígena, que llevaba su propio cucayo, que llevaba su propia comidita, que la lo ayudaban los vecinos. Pero tienen que inventarse esa historia como distracción para no asumir la responsabilidad de sus actos, el fracaso de su gobierno. Entonces ya no le hagamos caso a payasos y a sus payasadas. O sea, no hemos acostumbrado a que se hice cualquier mentira. Y en lugar de dar vergüenza, da palestra aquello. Ya cambiemos eso. Que solo le dé vergüenza a ese payaso, todas las payasadas que dice. Economista, eh, eh, hablando de, de, en este sentido de mentiras para, para su, la, lo que hace en oposición en el país. Y una pregunta, es una situación que la han repetido mil veces. Que toda esta inseguridad que vive el país fue por el gran pacto que tuvo Rafael Correa con las mafias en el Ecuador. ¿Cuál es su opinión en si, frente al tema? Si fuera cierto, volvamos a, la, a, a los pactos, porque vivíamos recontra bien. Pero, por favor, eso es lo que le digo. O sea, ya no haga caso a los payasos y payasadas. Estamos en una época de tal degradación que las payasadas, las ridiculeces no dan vergüenza, dar palestra Y con todo respeto, los periodistas repiten eso. O sea, por el amor de Dios, con eso justificamos todo. O sea, con usted tiene éxito en su gobierno y pacifica un país, porque tiene pacto con las mafias. Entonces, Ergo, ¿qué es lo que tiene que hacer? No tener éxito y que haya violencia, para que no la acusen de pacto con las mafias. Es ridículo, es un absurdo. No le hagamos caso a esa payasada que nos está destruyendo como nación. Y si alguien la cree, ya contra el fanatismo no se puede hacer nada. Tenemos que contar con gente sensata, correísta, anticorreísta, que nos quieran o que no nos quieran, pero que no vendan su corazón, su inteligencia para comprar tanta basura y tanta payasada con la que nos han inundado estos años para... Tratar de distraernos del fracaso total de su gobierno. Este, economista, eh, me voy aquí donde los vecinos a Colombia. ¿Qué le parece la, la actitud y la declaración de Petro con respecto a que en Colombia no sobra nadie y que hay que conversar con todos los colombianos, inclusive con Álvaro Uribe, con quien conversó? Porque hay que conversar con los que piensan distinto. Si nosotros pensamos igual, que, que no tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Servirá de ejemplo eso aquí en el país o en el resto de Es América? correcto. Es correcto. Es lo que practicamos todo el tiempo. Pero como no, deja, no nos dejamos someter, supuestamente no hablábamos. Eh, Moreno hizo todo un show del diálogo. ¿Sabes cuántas reuniones por día yo tenía? ¿Cuántas habría tenido? ¿Seis, ocho? ¿En diez años? Miles de miles de reuniones. Lo que pasa es que no me reunía solo con periodistas o con banqueros me reunía con los tricicleros, con las trabajadoras sexuales, todos todo, tenía igualdad de derechos, y eso es lo que molestaba a la peluconería y a la oligarquía. No solo me reunía con la élite de Quito, sino con los manabitas con en Jaramijó, en qué sé yo, en, en San Mateo, en Cojimíes, en todos lados. Y no hacíamos del diálogo, que es nuestro deber elemental mental un show, pero dialogar es una cosa, otra cosa es someterse, que si no nos sometían es que no dialogar Otra cosa es ser cómplices de la corruptela, de los abusos de poder como la prensa. Siempre me vas a encontrar ahí denunciando los abusos de la prensa corrupta del país. Y estoy seguro que Petro también lo hará. Por supuesto, ¿cuántas veces conversé con Lazo? ¿Cuántas veces hemos conversado ahora? Él ha anunciado solo una vez que había hablado conmigo. He hablado más veces. ¿no? Y conversarlo para sacar adelante el país. Pero es imposible tener acuerdos con Lazo es un tipo totalmente inestable. Una vanidad y unas limitaciones terribles. Entonces, incumple las cosas se contradice, traiciona, acuérdense al inicio del gobierno, nos acusaron de tener un pacto con, ¿cómo se llama? Jaime Negó, ¿por qué? Porque le ofrecimos gobernabilidad a lazo, teníamos un acuerdo ya lo íbamos a hacer público, pactó con Pachacuti y puso a Yori de presidente de la asamblea y mira la desgracia que sucedió entonces por supuesto que siempre hemos estado dispuestos a hablar con todos someternos con nadie que no sea el pueblo ecuatoriano a ver, se si vienen unas elecciones, usted tiene encuestas porque usted es una persona bien informada, a pesar de que está a 10.000 kilómetros de distancia, pero está bien informada y, y mucho más que muchísimo, que la mayoría de los ecuatorianos y que los dirigentes políticos acá. ¿Qué futuro le ve usted a la revolución ciudadana en las próximas elecciones? ¿Qué probabilidades de ganar alcaldías, prefecturas tiene? Bueno, quiero empezar contestando que eso no es lo importante. Lo importante no, no, no es que ganemos, no es que seamos el movimiento político más, más poderoso, yo sea pese a cinco años de estar fuera del país persecución, difamación, sea de lejos el dirigente político con mayor apoyo cambiaría todo eso en un segundo para que el país retome la senda del buen vivir, la seguridad, la prosperidad para que ya no haya más migración para que no nos maten periodistas jóvenes se destrocen familias con la violencia nuestro objetivo no es el poder por el poder entendamos eso, es el poder para servir pero que nadie se engañe con la benevolencia, con la solidaridad espontánea, siempre va a ser necesario, y es bueno, pero no vas a cambiar las estructuras. Para salir de su desarrollo hay que cambiar las estructuras tremendamente inequitativas. Hay que lograr igualdad de oportunidades, hay que tener obra pública, hay que mejorar el sistema de educación, sistema de salud, infraestructura, energía, y para eso se necesita el poder político, y el poder político se logra una democracia con las elecciones. Por eso es importante ganar las elecciones, y en este caso las elecciones locales. Mira, creo que todo el mundo sabe que las perspectivas son muy buenas para la revolución ciudadana, mientras más nos atacan más crecemos, pero jamás eh, vamos a tener exceso de confianza que trabajar como si no tuviéramos ni un solo voto y también recordarle al pueblo manavista el pueblo ecuatoriano, la solución está en sus manos miren cómo ya nos engañaron en 2021, muchos cayeron en esa trampa que nos había financiado el ELN trajeron al fiscal de Colombia, ¿se acuerdan? Sí, ¿se acuerdan? que la sí. fiscal inició una investigación ¿dónde está? por la investigación toda campaña sucia, toda mentira que no íbamos a convertir en Venezuela, que está bloqueada, pues nos convirtieron en Sinaloa, en el Medellín de Pablo Escobar de los 80 sin estar bloqueada, por la ineptitud y corrupción de este gobierno. Entonces, ojalá no nos debemos engañar nuevamente. O sea, más allá de que seamos populares, no seamos populares, a votar con conciencia. haciéndote esta pregunta tan sencilla, ¿cuándo estaba mejor? ¿Cuándo estábamos mejor? ¿Cuándo tu familia vivía mejor? ¿Ahora, en esta tragedia, o en la década de la Revolución Ciudadana, la década de mayor prosperidad de la historia del país. Tan sencillo como eso, no hay dónde perderse. Bien, pero, a ver, hay, hay corrientes y corrientes, hay criterios y criterios, y muchísima gente señala, si es Correa, me apoyo incondicional, pero si es otro, sus candidatos, no. Ese es un problema que tiene el correísmo. Este, usted tiene un liderazgo tan fuerte, tan consolidado, porque cada, cada vez que habla dice que los convence. Y hay gente que me decía, no, yo lo odio porque cada vez que lo escucho me, me, me convence y mejor no lo escucho. no A ese extremo ha llegado gente en el país. Brillante, ¿no? Brillante. Ahí uno de los motivos de su desarrollo. Ese es el problema, ¿no es cierto? En vez de rebatir con argumentos, rebaten con esas cuestiones absurdas. Pero Miren, la gente confía Qué lástima en usted? que hay gente que piensa así. Pero la gente confía en usted este, y, y, políticamente. Pero no tengo el don de la ubicuidad entonces no puedo ser alcalde de cada cantón, le agradezco muchísimo la confianza, pero hay que delegar confianza también. Entonces la solución está en sus manos, si piensan así, bueno, asumamos la responsabilidad. Muchos pensaron así, eran ahora uno es Correa, y votaron por Lazo, y al año ya lo quieren votar a Lazo. Entonces seamos consecuentes, compañeros, reflexionemos un poco más, seamos sensatos, está en nuestras manos el futuro de nuestro cantón, de nuestra provincia, de la patria. Entonces, hay, hay que, somos muy viscerales, hay que ser más cerebrales. Claro, puede ser que Muchas gracias por la confianza que tienen en mí. Puede ser que nos equivoquemos con un candidato y, y no esté en nuestra línea, sea un potencial traidor. Pero va a ser la excepción, no la regla. En general, somos gente sana, gente buena, que ha probado su amor por la patria, su servicio por la gran mayoría, la búsqueda del bien común. Entonces, eso significa que merecemos ese apoyo. Si no lo hacen, ya es cuestión de cada uno. Pero miren lo que pasó en el 2021. Ojalá no, no volvamos a repetir los mismos errores voy a hacer una última pregunta y porque nos interesa conocer el criterio de, eh, de usted eh, me voy a ir al plano internacional usted está en Bélgica usted está en Europa y muriéndome de calor, porque yo no sé cómo puede subsistir la vida en estas latitudes. De acuerdo. En verano sí. te mueres de calor, en invierno te mueres de frío, hermano. Eh, o siempre te mueres de eh, aire. En Gran Bretaña la pista de un aeropuerto se derritió, pues. Hasta es por terrible. El calor. Bueno. Otra vez 44 grados. Y aquí hemos estado con un mes muriéndonos de frío aquí en Manaví, pues, ¿no? Bueno. Amo, Lucho, lo que ustedes llaman frío en Manaví es una brisita. imagínese <ustedes>. Bueno. Este... <risa> no ha vivido en estas latitudes, ¿no? Para que sepa lo que es en verdad el frío. No, Yo una vez en Chicago tuve 25 grados bajo cero, 25 grados bajo cero, y llegamos de viaje, tuve que salir a la calle, ponía una Coca-Cola un fuera de la casa y se te congelaba. Bueno, a ver, desde su punto de vista, ¿hasta dónde va a afectar a Europa que paga plaga los platos rotos de la guerra, de la intervención de los Estados Unidos que desemboca en esta guerra entre Rusia y Ucrania? Ya está pagando un costo bastante alto. Hay inflación por costos, porque se ha encarecido la energía. En España es gravísimo. El costo en bienestar, el costo económico, el costo político para los gobiernos uh -huh. va a ser muy alto. Yo creo, eh, yo estoy totalmente en contra de la invasión de Rusia a Ucrania. Nunca aceptaré una guerra ofensiva. ¿no? Siempre creo que hay que agotar los mecanismos de diálogo. No significa que no haya ciertas explicaciones hasta justificación pero justificación total a una invasión como la de Rusia y Ucrania no existe en todo caso creo que se manejó muy mal el conflicto enseguida aprovecharon para caerle con toda Rusia que lo ven como un oponente a la hegemonía de Estados Unidos y de Europa en el mundo en lugar de tratar de buscar una solución negociada eh, dialogada al conflicto y hoy están pagando muy caro esos errores, muy caro, y ya están dando marcha atrás porque realmente la situación es grave hay inflación, hay descontento, hay desgaste político, hay mucha inconformidad de parte de la ciudadanía ¿Y hasta qué punto los movimientos como Vox puede tomar más fuerzas en Europa? No he pensado mucho en eso eh, no creo que directamente el conflicto Rusia-Ucrania beneficie a la extrema derecha, no, no veo en principio, tendría que pensar un poquito más uh -huh. por dónde, lo que sí es grave el surgimiento de esa extrema derecha a nivel mundial, por más que solo tengan 20, 22%, pero en, en Francia llegaron a la segunda vuelta, ¿no? Entonces, que esos extremos tan absurdos, tan elementales, tan repletos de odio, tengan ese apoyo popular, nos dice que algo está pasando con las democracias occidentales, que hay una grave enfermedad que está avanzando y que hay que saberla enfrentar. ¿no? Ahora, por ejemplo, el caso de Bélgica, ¿qué medidas ha tomado? Porque, a ver, él plantea, una de las medidas era que iban a, a, a consumir menos gas, que no van a comprar carbón a Rusia, etcétera, etcétera. Pero eso de allí... Claro, desde Estados Unidos yo, eh, toma las medidas y a ellos no les pasa nada, ¿no? O sea, no, no tienen ese efecto que está teniendo Europa. Eh, eh, ¿Qué medidas se han tomado, por ejemplo, en el caso de Bélgica, con respecto al gas y al petróleo, ahí al carbón? Los, mira, yo soy experto en la materia, pero Europa eh, tiene más dependencia de en energía importada que Estados Unidos, que es el productor de energía. Y son bien pragmáticos los gringos, bueno. El rato en que empezó el conflicto, ya se acercaron a Venezuela para conseguir petróleo barato. Y ya mismo empieza Chevron a operar en Venezuela, porque dio la licencia, pese el bloqueo para que empiece a operar, para poder eh, acceder a, a petróleo, porque el precio del petróleo está por las nubes. Entonces Europa era mucho más dependiente de la energía rusa y está sufriendo mucho más directamente las consecuencias de aquello. ¿no? Pero, perdóname, o sea, es el error que cometen por seguir a Estados Unidos eh, entusiastamente, si cabe el término. Porque Estados Unidos persigue sus propios intereses, Europa está detrás de los intereses de Estados Unidos cuando el conflicto Rusia-Ucrania golpeaba mucho más directamente a Europa. ¿Y, qué, y cuál es la alternativa que tiene Europa? Está en el mismo continente que Rusia, buscar una solución negociada en lugar de ponerle sanción a Rusia y prolongar el conflicto. Además hay una preocupación, porque usted suma Rusia, China, India, que no acatan las, las decisiones del gobierno de los Estados Unidos. Estamos hablando de la mitad del planeta. ¿Y Rusia? por qué tienen que acatar las decisiones de Estados Unidos? Bueno, pero si en Europa se las acatan. Pero estos por eso te digo, porque se ha convertido aliado incondicional y no aliado, o la de Estados Unidos. Y está pagando caro esos errores, ¿no? Y lo que veo yo es que este, este Estados Unidos le conviene tener de su lado a Europa, pero por el otro lado está India, China y Rusia, la mitad de los habitantes del país. ¿A dónde vamos a llegar con esto? Usted que, tiene, que está mejor informado que nosotros, obviamente. Sí puede haber una reconfiguración de, de la geopolítica a nivel mundial por el conflicto ruso-ucrania. Ellos mismos han han provocado que Rusia se acerque a China de hecho Rusia le está vendiendo gran parte de su petróleo a China ¿no? y eh, que busque alternativas, porque por ejemplo ¿por qué hay que seguir a Estados Unidos? porque maneja el sistema SWIFT, el sistema bancario interbancario mundial, te cierra la llave no puede hacer transacción, Entonces, ¿qué es lo que están provocando? que se genere otro sistema interbancario alternativo para no depender de la voluntad del gobierno de Estados Unidos Bien, bien este economista, yo creo que eh, ha sido provechoso conversar con usted, aunque no quiere desarrollar mucho el tema de, de, de Europa. No, porque... es porque no lo conozco mucho el tema energético. Por ejemplo, Bélgica le ha golpeado menos el conflicto porque tiene mucha energía renovable, pero Alemania es muy dependiente del gas ruso. Entonces es heterogéneo el impacto también a nivel de Europa, no es homogéneo. ¿no? Y no soy experto en el tema, entonces no me gusta abundar mucho en las cosas que no manejo o al menos que no he investigado a profundidad. Pero va a tener un costo político por, para los actuales gobernantes europeos. Lo están teniendo, en España el costo político es tremendo. ¿Tarribles? El costo de la energía es... Y mira, muchas veces lo más importante es lo que no sucedió. ¿Te imaginas si tuviéramos todavía las termoeléctricas que, que generaban la mitad de la electricidad de Ecuador, que importaban combustibles con el precio de los combustibles actuales? ¿Te imaginas qué coste tuviera la energía eléctrica en Ecuador como ha sucedido en España? Gracias a la revolución ciudadana, a las inversiones que nosotros hicimos, más del 90% de energía hidroeléctrica, de origen hídrico hidroeléctricas, renovable. Y hemos podido protegernos de la alza del precio del petróleo a nivel mundial, porque como país exportador nos beneficia por un lado, pero como importador de combustible, porque entre otras cosas no tenemos la refinería del Pacífico, uh -huh. nos golpea, y cuando teníamos termoeléctricas nos golpeaba muy fuertemente. Economista, muchas gracias por haber eh, estado con nosotros en esta mañana. Gracias a ustedes. Un inmenso abrazo, Hermana Manabí. Cuídense, por favor. Cuídense y a votar a conciencia. Hemos recuperado la patria y la mejor arma que tenemos es nuestro voto. Un inmenso abrazo a todas y a todos. Perfecto. Gracias. Economista. economista Rafael Correa está. Fundado.